All <laughs> Hola a todos, estamos aquí listos para tener un interesante debate sobre mundo B2B, sobre todo vamos a estar centrados en B2B SaaS, aunque también aplicable a todo el B2B. El, y el debate va a estar centrado en vers, ventas versus marketing, es decir, cómo, cómo elaborar estrategias para vender, en algunos casos más centradas en marketing y en otras en ventas. Eh, luego explicaremos el porqué de, de esta discusión que tiene, tiene su, su historia. Pero, antes de nada, quería pues, presentar aquí a, a los tres cracks que tenemos aquí hoy con nosotros para tratar este tema. Por un lado, tenemos a Iván Navar, CEO y fundador de DoFinder. Iván, hola, ¿qué tal? Hola, Corte, ¿qué tal? Muy bien, luego, luego te pediré que, que, os pediré que contes un poquito más. También gracias. tenemos a Javi Consuegra, CEO y fundador de Ser Hackers. Javi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Hola a todos. Y a Ignacio Arriaga, que es el liante máximo, ¿vale? Es el culpable que hagamos este debate, CEO y fundador de, de Acumba Mail y, y que todo esto se inició por un hilo que luego enlazaré en el podcast y que está enlazado en, la, en las notas del, del webinar. Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Eh, si queréis un poco, cada uno de vosotros empezamos por Iván, contar un poquito quiénes sois, qué hace vuestras empresas, sin entrar todavía en la estrategia, simplemente a, a modo de contexto general. Vale, pues eh, bueno, yo soy Iván Navas y soy, yo fundé Dufinder hace ocho años. Eh, básicamente es un SaaS B2B, es un buscador interno para tiendas online. Nuestro tipo de cliente es el e-commerce y básicamente desde el comienzo, pues bueno, actualmente tenemos 6.000 clientes que son todos e-commerce a nivel, a nivel mundial. Por poner en contexto, ¿de cuántos países tenéis clientes? Uf, pues países tenemos cincuenta y tantos, la última vez que lo vi. Pero básicamente, básicamente, estamos en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Son vale. los países a los que atacamos comercialmente, digamos, de manera proactiva. Luego tenemos otros que vienen online, precisamente, de otros muchos países. Vale, y tenéis has dicho, 6.000 clientes, ¿se puede saber el valor medio de pedido mensual más o menos de los clientes? Le digo, para que uh, la gente eche... Más o o, ha subido, ha subido, con el, ha subido ahora con el confinamiento bastante además, ¿eh? O sea, en nuestro caso, pues está entre 100 y 200 euros. Vale. Entre 150 y 200, si queréis que lo acorde. Eh, echar numeritos, echar numeritos, que es un, es un bicharraco, Dufinder, es una pasada. Genial, gracias, Iván. Javi, cuéntanos un poquito sobre ti. Bien, pues en Sales Hackers lo que hacemos principalmente es ayudar a nuestros clientes a vender más en mercados B2B. Tenemos dos servicios que hacemos parte de outsourcing, en donde nosotros les conseguimos reuniones y, bueno, enfocamos un poquito los mensajes. Pero lo que más nos gusta es ayudar a implementar equipos de venta internos en, en nuestros clientes. Entonces, bueno, nos encontramos un poco de todo, ¿no? Gente que está un poquito más avanzada o gente que necesita construirlo de cero. Por lo que, bueno, intentamos ayudarles y aconsejarles para montar los equipos que les ayuden a vender lo más rápido posible. Oye, genial. Es una, una buena forma, aparte las ventas son uno de los problemas que tienen muchas startups, así que, que aquí tenéis a, a Javi y a hackers para ayudaros. Y, y por último tenemos a Ignacio, que es, como veis, tenemos ya dos pro comercial, estrategias comerciales, y tenemos aquí al instigador de que en B2B hay que vender desde el marketing. Ignacio, cuéntanos un poquito sobre vosotros. Pues yo soy uno de los fundadores de mail eh... Eh, actualmente, bueno, como a mí es una plataforma de email marketing, también vendemos SMS, landing page, etcétera, etcétera. Eh, orientada principalmente para pymes, operamos en España y en Latinoamérica. Tenemos en torno a 3.800 clientes o algo así. Eh, ticket medio 45 euros, que es si lo me vas a preguntar. Eh, y yo creo que ya está, básicamente eso ya está. Venga, genial. Eh, y si queréis, ahora empezamos por Ignacio y lo hacemos al revés. ¿Cuál es vuestro playbook para, para vender? Es decir, ¿cómo, ¿cómo generáis las ventas cada uno de vosotros? Vale. Pues nosotros en nuestro caso no tenemos equipo comercial. O sea, cero personas en equipo comercial. Eh, esto tiene el origen pues un poco en nosotros, que tenemos un perfil bastante poco comercial. Eh, nosotros todo el equipo fundador éramos ingenieros. Eh, entonces, pues… En muchos casos los ingenieros no vendemos demasiado bien. Eh, eh, entonces, pues, básicamente nuestra estrategia al final eh, descubrimos que para el ticket que manejamos, porque eh, ya pasados unos años vimos que lo mejor para nosotros era ir, atacar directamente a pymes, tickets bajos, y descubrimos que para los tickets medios que manejamos, pues, la mejor opción era no tener comercial. Eh, ¿Cómo lo suplimos? Pues, al final intentamos hacer muchos procesos automáticos. Muchos procesos que escalen. No sé qué hacer sido eso. Eh, un tren, un tren. Eh, como nosotros éramos una startup que no teníamos financiación, eh, tampoco eh, podíamos invertir gran cantidad de pasta en equipo comercial, en marketing, en nada de eso. Entonces sí que al final trabajamos bastante todo el tema de SEO, que para crecimiento orgánico yo creo que es una de las cosas más, más útiles que al final el coste es realmente limitado y si haces contenido un poco de Evergreen, pues puedes obtener un montón de visitas directamente desde ahí. Eh, eh, como tampoco teníamos prisa, pues no necesitábamos vender ultra rápido, pues eh, nuestro principal ganador de adquisición es ese. Sí que es verdad que trabajamos bastante performance, eh, PPC, tanto AdWords como Facebook, Twitter, Linkedin, etcétera, etcétera y principalmente nuestras vías de adquisición son esas. Obviamente utilizamos el nivel de marketing para convertir y pero bueno, tardamos un par de años nosotros en mandar la primera newsletter, tampoco, tampoco es que seamos los más hábiles en eso. Y, y un poco lo que nosotros buscamos es que el cliente, para nosotros el cliente óptimo es el cliente con el que jamás en la vida hablamos. O sea, eso sería el cliente perfecto, nunca contact, que nunca contactase con nosotros o con nuestro soporte. Sí que es verdad que tenemos un equipo de soporte, eh, tenemos como una persona a tiempo completo y otra media jornada, pero bueno, para cuatro mil empresas está bastante bien y bastante conseguido. Y pues un poco nuestra filosofía es esa, intentar que todo sea lo más eh, loud touch posible a la hora de, de contactar con alguien. Mola. ¿Y, ¿Y cómo conseguís que dar soporte a 4.000 empresas con una persona y media? O sea, ¿cuál, cuál es la clave ahí de, de hacerlo? Porque eso es un reto interesante. Pues romperte poco, esa es la primera. O nada. Eh, sí que es verdad que tenemos una time brutal. O sea, nos caímos, no sé, 10 minutos en, al año, el año pasado. O sea, que eso... Por un lado, y luego sí que es verdad que todo el feedback que te llega de problemas, etcétera, etcétera, intentar ponerle soluciones más allá de decirle, no, esto se hace de esta forma. Sino intentar, si hay veces que hay un problema de todo tipo de usabilidad, etcétera, etcétera, intentar trabajarlo mucho al final. Eh, nosotros, toda fricción que reduzcamos, eh, sabemos que nos va a generar dinero, bueno, nos va a reducir costes. Entonces, pues para nosotros todo eso es muy importante. Todo el tema de onboarding, el tema de usabilidad que haya manuales muy autoexplicativos, que un poco que la plataforma sea un poco proactiva a la hora de dar ayuda, eh, es vital para que el soporte sea lo más suave posible. Además, tenemos una persona y media y tenemos chat, teléfono para todos los clientes y no clientes y, y tickets normales y corrientes, o sea que no, que ahora no tenemos abiertos los tres canales. Hola, pues enhorabuena, por es un reto, un reto muy interesante. Pues mira, le voy a pedir ahora que sea Iván el que lo cuente, dejamos a Javi al final, porque Javi entró de que es comercial, seguramente el contenido y demás lo, lo utilicen de alguna forma. Iván sería como las antípodas vuestras, porque para ellos hasta ahora ha sido todo comercial. Cuéntanos, Iván, ¿cómo habéis estado vendiendo hasta ahora? Sí, bueno, hasta ahora en realidad no. Es decir, desde que he entrado, incorporé hace un par de años a un director de marketing muy digital y muy jurens, y muy bueno en lo que es marketing, digamos, muy táctico, muy de resultados, pero hasta ese momento, que ya en ese momento teníamos un tamaño bastante importante, todo el crecimiento en ventas, desde la primera venta hasta ese momento, venía dada por comerciales que levantaban el teléfono, que siguen haciéndolo, y llaman, digamos, una call calling, ¿no?, a puerta fría, se hace, tenemos un departamento de base de datos interno de la compañía, que cualifica, la, cualifica los, los e-commerce, en este caso a los que vamos a llamar, y a partir de ahí… En el fondo, de los comerciales, yo siempre les he dicho que ellos no venden, ellos comunican. Ellos en realidad lo que hacen es un poco enseñar la aplicación ¿no? a, a los potenciales clientes y a partir de ahí eh, pues, eh, se vende. ¿no? Al final nosotros utilizamos los dos canales, por decirlo así, de comunicación, no me atrevo a decir de venta, porque la venta es un proceso que, que ocurre y actualmente debe estar en torno al 50% o 50%, porque también cuando llevas, cuando llevas años y tienes una cuota de mercado, yo creo que pasas, hay un momento que pasa un umbral de la cuota de mercado. No es que ya sea online, sino que la gente te conoce porque te ha visto en una feria, porque le llamaste hace dos años, porque has estado comiendo con un colega que le ha hablado de ti. Entonces, muchas veces el online es muy difícil de, digamos, de, de asignar ¿no? como canal. Claro. Pero vamos, ahora mismo estamos en torno al 50-50. Oye, en el momento en el que empezasteis a meter tema de marketing, ¿cuántos clientes teníais ya? Uf, pues es que hace dos años pues podíamos tener 3.000 clientes, 2.500, 3.000 clientes probablemente. Porque, claro, los crecimientos en estos son exponenciales, sí, sí, eso te lo podría decir. Pero vamos, sí, en torno a 3.000 clientes, porque ahora sí, venimos creciendo 1.500, sí, 3.000 aproximadamente. Claro, es decir, son 3.000 clientes a, a golpe de estrategia comercial, llamando, llamando, llamando, que es… Y que mucha feria y mucha… sí, pero, pero no es a golpe, es que parece a golpe como si fuera algo duro y tal, claro. y no al revés. O sea, a mí me encanta, por ejemplo… Entonces, no, no, no, quiero es decir, esto es, es, es, es una cosa de ingeniero, entiendo. ¿eh? El, el, el, pero bueno, comprendo, comprendo. Eh, venga, pues vamos ahora por Javi, que es que aunque está más posicionado del lado de Iván, ¿no? del lado de la, de la venta, eh, creo que va a ser más permeable, ¿no? En, en seguramente las estrategias que queréis, ahora nos contarás, que das más cabida a más cosas. Cuéntanos cómo, cómo elaboráis vosotros estrategias. Sí, nosotros principalmente lo que analizamos es el sector ah, del que se quieren... Dirigir porque el B2B es muy alto. Bueno, nosotros atacamos siempre nichos, intentamos ir muy muy sectorizados, muy nichos, muy verificando el problema del cliente, que puede ser de, de sectores similares. Y sobre todo nos fijamos en el ticket, que, que lo habéis comentado también, ¿no? los, los ticket medios que tenéis, y en el lifetime value. Claro, eh, Ignacio lo ha dicho perfectamente: con un ticket de 49 y de esos niveles, tener un vendedor no es rentable. No es rentable, es que directamente es imposible venderlo así y hay que tenerlo con un onboarding automatizado. A menos ¿Por que por tengáis qué? un lifetime value. Dale, sí, dale vale, bien. ¿Por, ¿Por qué bien. no es rentable? O sea, un ticket medio de 50 euros aproximadamente, ¿por qué no es rentable? Porque no es rentable si no consigues retornar en, en conversión cada uno de los procesos del funnel a pagarle el salario del comercial. Todo depende de la efectividad de los leads que captes. Si lo haces en adbound, ¿vale? Si lo haces eh, según tú vas a captar, si, dependiendo de tu efectividad, dependiendo del salario, dependiendo de la comisión del comercial que tú le vayas a pagar. Es imposible eh, mantener un salario de un comercial eh, únicamente adbound. Por eso lo ideal para nosotros es, dependiendo del ticket medio, uh -huh. mezclas el, el lifetime value con la posibilidad de tener leads inbound y mezclarlo uh -huh. también con la parte de inbound, más con la parte del comercial. ¿Qué es lo que solemos hacer para clientes que a lo mejor están en ese punto en el que no se sabe muy bien si, si meter un comercial o si no? Lo que hacemos es segmentar muy bien y cualificar muy bien a los, a los usuarios. Y normalmente como lo hacemos es a través de un, de un formulario en el que dependiendo de las preguntas que conteste el usuario en el formulario de un onboarding o de registro, se lo pasas a un comercial o no. Es decir, se lo pasas a un boarding automatizado, si es de un ticket medio bajo, o le pasas a un comercial. Pues los típicos, eh, diferentes tipologías de, de pricing eh, cuando vamos al nivel enterprise, ¿no? Enterprise no te doy precio y habla con un comercial. Y eso es lo que mejor nos funciona al final. ¿Por qué? Porque el comercial, o tenéis un producto muy diferente, que es muy diferencial, que cerréis unas tasas de efectividad muy altas y tengáis un lifetime value muy largo, que no suele ser lo habitual porque en SaaS, bueno, suelen ser también diferencias, ¿no? A, a menos que, que el coste de cambiar sea más alto que el coste de, de mantenerse, por supuesto, no solemos recomendar tener comerciales o tener un equipo grande de comerciales solo para los equipos de ticket un poquito más alto. De hecho, nosotros recomendamos que como mínimo sea a partir de 2.000, 2.500 euros año para tener un equipo, un equipo comercial con unas tasas más o menos de conversión entre un 20% por llamada, más o menos. Por daros una, unas cifras de números. Eso es lo que para nosotros es rentable para nuestros clientes. Los que no tienen esa conversión, pues tío, te las tienes que ingeniar para tenerlo lo más automatizado posible y ya sea a través de emailing, a través de nurturing o a través de, de retargeting o como quieras hacerlo, que el usuario contrate de manera automatizada. Porque si no, te va a costar mucho el mantener esa tasa. No sé vosotros, eh, con ese ticket, que para mí es bajo, que para sí, mí es bajo, eh, como soy rentable, como lo os digo el planteamiento que me hice yo hace ocho años, cuando conseguí sí. el primer cliente. A ver, yo parto de un dato y es, yo antes de montar Finder era comercial. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer algo, es, es absurdo que yo hubiera empezado haciendo marketing online. ¿Por qué? Porque no uh -huh. lo sé, ¿no? Uno empieza haciendo lo que sabe hacer y luego puede funcionar claro. o no. Pero yo recuerdo, porque claro, yo entonces no tenía ni idea de SaaS, de KPIs, de Lifetime Value, yo no sabía nada de esto, ¿no? Simplemente uh -huh. pues, utilizar el sentido común, ¿no? Al final. y Sí que recuerdo que yo tenía como criterio, porque recuerdo además que fuimos a una feria el primer año, que todo, toda inversión comercial, toda inversión en venta, yo tenía que conseguir recuperarla en menos de 12 meses. Uh -huh, bien. Es decir, entonces, eh, por esto hacía yo la pregunta, Javi, y, y por eso lo pongo de la, encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fui a una feria que me costó la primera 3.000 euros. Creo que me costó uh -huh. con todo, bueno, lo que tal. Y yo dije, bueno, pues tenemos que conseguir... 300 euros en ventas. ¿Por qué? Porque si me ha costado 3.300 por 10, ya lo he, lo he amortizado. Porque una startup, cuando comienza, no sabe cuál es el lifetime value value. Porque no. acaba de comenzar. Tú no sabes si un cliente va a ser sí. seis meses o seis años. Uh -huh. Entonces, llevado ese mismo, ese mismo ejemplo al comercial, yo en aquel momento, haciendo muchos números, de hecho, es una cifra que aún mantenemos, de hecho, sé que es baja, si un comercial a mí me vende 300 euros al mes de teléfono, es decir, coger, no, de, no de inbound, de teléfono, para sí. mí no es rentable. ¿Por qué? Claro, Porque a mí sí. un comercial aproximadamente puede estar costando, ya no te digo si estás comenzando, que puede, tienes sueldos más, más económicos, pero en un comercial que te pueda estar costando 2.500 al mes, ¿vale? 2.500, 3.000, metiendo los euros sociales, bueno, cada uno que eche uh -huh. sus números. Si vende 300 en ese mes, en 10 meses ha amortizado ese cliente. Ese sí, cliente ya sí. ha sido amortizado desde un punto de vista de, de amortización. Entonces, yo recuerdo que ese fue el planteamiento que me hice en su día. Claro. Por eso no, Para mí es tan importante el ticket medio. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un ticket medio de 1.000 euros, pero vender uno al año. Sin embargo, tener un ticket medio de 50 euros, claro, pero conseguir sí, vender 8 al mes. Por lo tanto, ya estás en 400. ¿no? Es que es una gran ventaja que tiene el SaaS, yo creo. Para, para un e-commerce sería mucho más complicado llamar por teléfono y vender, porque es una venta única. Pero nosotros, en el fondo, como que tenemos un margen de inversión. Tú has dicho, Ignacio, una cosa. Y en un momento te has hecho hincapié en reducir costes, antes cuando has hablado. Y, joder, yo lo que me he dado cuenta en estos años es que es lo contrario. O sea, el SaaS, en el SaaS no hay que, digo, ¿eh? no, hay, no es tanto reducir costes como aumentar ventas, ¿no? Y no pero, casi me da igual el coste de las ventas, ¿eh? desde mi punto de vista, ¿eh? Perdona. Sí, sí, Ignacio, perdona. A lo que me refería ahí es eh, a que si yo reduzco la fricción de un cliente, eh, ese cliente me va a costar menos tiempo en horas de mi Ajá. equipo. Era lo que me refería con reducir costes. No a... Siendo ya cliente, siendo ya cliente, te refieres. Claro. Y luego, vale, vale. Eh, respecto de lo del tema de... Obviamente depende mucho de tu lifetime value. Al final, supongo que un buscador mm. que tú integras, que tendrá una integración técnica en tu, en tu sistema de e-commerce, etcétera, etcétera, tiene como un char más bajo que, que una plataforma de marketing, que al final es una, un poco una commodity. Eh, pero lo que yo digo es que si... Si tú tienes un un, eh, un coste de 50 euros al mes, es más fácil que sea una compra, digamos, no impulsiva, pero eh, menos gestionada por una persona que si te vas a gastar 200 o 300 euros, que al final para un e-commerce o una empresa pequeña es un dinero al mes. Entonces, eh, creo que en cuanto más bajo sea el ticket medio, más fácil es vender sin necesidad de comerciar. Sí, También es, sí, por ahí sí. es por, por lo que nosotros sí. decimos el tema del ticket medio. Sí, sí, sí, sí, claro. Es que yo creo que tiene que ser un punto de partida el ticket medio. Es pues, por supuesto, el margen, lifetime value, todo lo que queráis. Pero cuando, cuando decía Iván, no, no sabes un poco no cuál va a ser el lifetime value y tienes que ir sí, un poco a ciegas al principio y demás, y claro, pues, todo siempre es aproximado. Tienes que partir de algo. Y para nosotros, eh, por la experiencia que tenemos, incluso para nosotros mismos y para nuestros clientes, mínimo hay que vender unos 3.000, algo de 3.000 al año, con unas tasas de conversión que te permitan ser rentables. Porque ahí es donde entran también los, los diferentes eh, decisores en las compañías, ¿no? Un poco lo que acabas de, de hacer relación. Algo de 49 euros lo puede contratar casi un técnico que le pide a su jefe, oye, dame esta herramienta pum, y lo contrata. Alguien de algo de 300 euros ya no le va a dar ese contrátalo así a la ligera, pero prácticamente ninguna empresa. Entonces ya tienes que entrar a convencer a alguien de que lo contrate. O sea, tiene que haber alguien por detrás que diga, Oye, pues yo soy así, soy para tu sector, o yo valgo, o estos son mis casos de éxito, bla, bueno, lo que es la venta, ¿no? Entonces siempre va a tener que haber un comercial ahí. Siempre. O sea, Oye, yo creo que no, veo, no alto, veo herramienta que sea imposible venderse comercial a partir de ese ticket. O sea, más, más alto, cuanto más alto es el nivel de decisión, de la, es el nivel de en la empresa de la persona que tiene que tomar la decisión, como que más necesario es contratar a un comercial. Esa claro, es la claro. Que me da. claro, sí. Y ahí también entramos en, en, en qué tipo de comercial también, ¿no? Que hay algo que también tenemos muchas dudas. Que a lo mejor tenemos que definir qué es un comercial. <ríe> que aquí en España, madre mía, pobrecitos, ¿no? Eh, comercial es alguien que vende, vale, eso lo sabemos todos. Pero es alguien que capta, es alguien que cierra... Es alguien que capta, que cierra, hace el onboarding y hace el customer success, es alguien que acompaña al cliente toda la vida, es alguien que solo capta, es alguien, bueno, diferentes modalidades de comerciales, ¿no? Eh, y el problema, para mí, eh, lo que estoy viendo yo en clientes en España, que eso curiosamente no, en Latinoamérica me lo estoy encontrando menos, que el comercial hace de todo. El comercial es una persona que se le dice, pum, vende. El comercial, por desgracia, y más cuando tiene que vender tecnología pues no tiene idea de vender tecnología. Él viene con su cartera, consigue las primeras ventas y a los seis meses y al año se ha cansado un poquito de vender y se tiene que ir a otro. No, no suelen durar los comerciales en las empresas y menos en las empresas de tecnología. Y eh, Porque no estamos, eh, hay compañías que no tienen estructurado ese modelo, ¿no? Es lo que nosotros más vemos. El que tenga alguien que capte, que se dedica a las labores de captación, focalizadas en un sector, en un nicho, en un segmento, y que tenga ese speech para llamar esa atención y alguien focalizado en el, en el cierre de la venta, y en, el, y en el onboarding ¿no? y en el acompañamiento, lo que podemos llamar un gestor de cuentas, que ese sí tiene que hacer la parte de, de gestión y de incrementar ese lifetime value, eso sería lo ideal. Y vemos, no sé qué experiencia tenéis vosotros, que se contratan comerciales y que los pobres hacen de todo y que algunos lo hacen mejor que otros porque tienen más experiencias y otros van, van un poquito perdidos porque no tienen esos modelos, un poco para, caso, para acompañarles. En nuestro caso, el comercial hace, hace todo hasta el momento de la venta. Bueno, incluso hay una parte de postventa de asesoramiento en lo que llamamos upgrades, ¿no? En un, uh -huh. eh, bueno, como SaaS, pues los planes dependen del número, en este caso el número de queries, de búsquedas que se producen en el e-commerce. Puede ocurrir en, en temporadas o porque el e-commerce crece, e crece, que necesite cambiar un plan superior. Pues ahí tenemos al comercial asesorando. Eh, nosotros hacemos todo el proceso. Yo creo que eso es que depende mucho también de la complejidad técnica. Eh, si nos fijamos en un Salesforce o en un Qualtrics, grandes compañías, ¿no? SaaS que venden... A, a Enterprise, básicamente, ya prácticamente venden a Enterprise, tienen ese modelo un poco... Mm, un poco... Dividido, sí. sí. Sí, muy dividido y muy sí. agresivo, cuidado, eh. O sea, sí. al final, eh, sí, sí, yo la yo, eh, sí. o sea, yo en realidad, yo soy un comercial de, de, desde hacía 20 años, ¿no? Antes, ¿no? He vendido en grandes cuentas. Y a ver, cuando tú te lees los libros que hablan del modelo este de, de ventas de ellos y tal... Digo, bueno, es correcto, pero en realidad es sentido común. Quiero decir, si, si te paras a pensar cómo hacer las cosas, o sea, no, no creo que aporten mucho más que, que la parte de presión. ¿eh? Porque eso sí lo conozco, la parte de presión, de mira, hay que vender esto y el, el que no lo vende está afuera sí. y punto. no En ese sentido. Pero como, como estamos en, en ventas US Marketing, <ríe> yo con respecto a lo que habéis dicho es que, de verdad, me resisto al tema de, al tema de que no pueda haber... O sea, porque al final, eh, eh, todo lo digital, ¿no? Pero nuestro negocio, sobre todo, es tan fácil de medir en números. Yo hay una cosa que siempre he dicho. Nosotros somos, somos una empresa que, ha tenido, que nos ha ido bien. Y yo creo que hay dos motivos. Uno, la falta de competencia. Nosotros cuando comenzamos había muy poquito en el sector. Había dos o tres empresas, pero que incluso eran demasiado antiguas. No tienen modelos muy claros. Pero luego yo siempre he dicho una cosa, que el hecho de que yo fuera, mi socio es ingeniero, mi socio es el que, digamos, desarrolla parte, pero el hecho de que yo fuera comercial nos ha dado un plus. ¿Por qué? Porque en un mundo de ingenieros, pensando cuántos clientes hay que no eh, compran eh, una empresa de envío de emails porque nunca la buscarán online, quiero decir, es que hay clientes B2B que necesitan que les llamemos porque no tienen la... O sea, quiero decir, es que eso es un nicho de mercado. Yo, mientras mi competencia invertía cantidades ingentes de dinero, en online contenidos, incluso evangelizar, yo llamaba, explicaba el producto, la necesidad. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Es cuánto, ¿a sí. cuántos clientes no hay ningún mail chain o ningún tal de estos? Y es que yo estoy convencido que hay gente, yo por ejemplo, soy un cliente que a mí o me llaman o yo no contrato una cosa ni de 29 euros. ¿Por qué? Porque yo soy tecnológicamente, no soy muy avanzado. Entonces yo ahí veo el valor añadido del comercial en nuestro sector, también lo veo ahí. ¿Vale? El, el, el utilizar sí. ese canal. Sí, de hecho, yo recuerdo en el tuit de Ignacio que yo le puse, da igual que salgas en la página 50 de Google. <ríe> y él dijo, pues, será mejor salir en la primera, ¿no? Y digo, joder, claro. <ríe> Está claro, ¿no? Pero sí, va un poco por ahí, que, que hay muchos muchos de nuestros clientes que no te van a buscar. Digo, porque ya están contentos con lo que tienen o están conformes o, o, o no es su trabajo ver, buscar. Al, es que no es su final, trabajo, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra metodología es un poco, yo no voy a buscar activamente, vale, porque es verdad que no voy. O sea, como el que me dice este de pon un logo detrás, que ha dicho alguien en el chat, ¿no? O sea, yo no, no he venido aquí a vender, vengo porque soy amigo de Corte, me va la marcha y poco más. Y eh, el logo entonces... lo he puesto porque es nuevo. Sí, ya, ya, están ya, ya. de estreno, están de estreno. Es muy bonito. Me gusta el infinito. Sí, <ríe> y entonces, nuestra idea básicamente es al final nosotros estamos en un mercado que es más o menos una commodity, que es el email marketing, que la mayoría de las empresas saben que es, y si no, lo han descubierto en el confinamiento. Eh, y o lo descubrieron en el cuando salió la GDPR y todos querían mandar su, su campaña de consentimiento. Y al final, nuestra idea es, para el que quiera buscar email marketing, nosotros está. O sea, y al final sí que es verdad que nosotros en España eso lo tenemos bastante conseguido, porque si cualquier búsqueda relacionada con email marketing e incluso con email, eh, nosotros estamos. Entonces, nuestro objetivo es un poco al que ya está convencido del que quiere la herramienta, eh, intentar que nos elija a nosotros. Y sí es verdad que puede ser que si pusiéramos un equipo comercial, pues vendiéramos algo más, pero luego hay determinadas cosas que a nosotros nos convencían un poco del modelo. Por ejemplo, el rollo de si no vendes esto, te vas. ¿no? Ese tipo de de, ya es un tema más filosófico que empresarial, ¿no? Uh -huh. eh, ese tipo de políticas tan agresivas dentro del equipo, etcétera, etcétera, eh, son una cosa que van un poco contra nuestros principios, que al final nosotros somos gente rara, entonces no, no digo que sea, que sea adecuado para todas las empresas, ¿no? Eh, entonces, eh, es un poco eso. Y, y eh, por ejemplo, los reyes de los comerciales del email marketing era email Vision. Eh, que no sé si os acordaréis, si ya sabéis, por uh -huh. televisión que, o sea, uh -huh. te vendían una plataforma de marketing y te llevaban de viaje en helicóptero y cosas así para venderte tu plataforma y tuvieron un mogollón de cuota de, de mercado y al final cerraron. Eh, no recuerdo muy bien cuál fue la historia, pero al final, la gente que los mercados un poco de commodity, que han, que han tenido éxito, pues han, han seguido un poco este tipo de este tipo de política. Porque realmente hay tantas alternativas que lo más importante es estar un poco posicionado y sí que es verdad que es un mercado en el que la gente, la gran mayoría de la gente sabe lo que va a comprar. Que no es lo mismo que EduFinder, que puedes no saber, que puedes instalar un buscador que te va a aportar unas cosas, etcétera, etcétera. Que requiere, eh, en nuestro caso requiere poca educación del cliente, que entiendo que en una herramienta que requiera más educación para el cliente de que se entere de que tiene esa necesidad, pues tengan un comercial o sea, muy buenos creando contenido, o no lo sé. Pero sí que es verdad que en nuestro caso al final es una commodity. es como... Todo es Oye, Ignacio, como... ¿y, y, y, ¿Y a la Junta cómo le vendisteis? ¿A la Junta de Andalucía y a un cliente así grande que tenéis? Vinieros. a no? ¿Sí? sí, sí. Pues ¿Y pagan? pagan? No, no. Sí, sí, pagan, sí. Pagarán, claro. Pagan, bueno, además lo que hablamos, Tengo ¿no? que decir que vi hace poco, eh, quejándose de que no pagan las administraciones, a nosotros no nos ha dejado de pagar ninguna administración pública. Y además, en tiempo siempre, o sea, una cosa que yo a veces estaba asustada, que te decían, no, es que nos lo pagamos en 30 días, no sé qué, y yo a mí me gusta cobrar por adelantado, me parece una cosa, una buena política. Y, y nunca nos han dejado pagar en una administración pública, ni se han retrocedido ni nada. O sea, sí, sí, sí, sorprendente. No, porque hablamos de clientes así un poco más corporate y que, que mm. bueno, que tienen que... Pero al base, final esos clientes, interno, ¿no? esos clientes han venido, yo creo, porque ya llega un momento... En el que nosotros hemos generado tanto contenido, tenemos tantas cosas posicionadas que al final tú empiezas a buscar alternativas a tal, alternativas a cual y acabamos uh -huh. saliendo casi siempre. Entonces esos clientes pues lo ven, etcétera, etcétera. Uh -huh. A, a mí hay una cosa que me gusta de... Yo es que estoy de acuerdo con todo, porque hay una cosa, la premisa de Iván, que es muy interesante, que es eh, muchas veces en el online solo, solo nos fijamos en la parte del mercado que vemos, que es la que está en el online. Pero, pero por ejemplo, Iván ha atacado a esa parte del mercado, que él, él fue capaz de ver, que era gente que... No, que Curiosamente vendía online, pero ellos no estaban online para, para comprar proveedores porque en el, en el ámbito del e-commerce parece muy tecnológico, pero la verdad es que la mayoría de los e-commerce son tenderos, es gente que tiene un negocio de venta física y, y que se han dedicado a montar eh, pues una plataforma online muchas veces sin tener mucha idea ni de cómo funcionan ni de cuáles son las claves para, para vender. Entonces, yo creo que sí que está esa reflexión de que muchas veces el mercado es mucho más grande de lo que vemos y estoy con acuerdo con Ignacio que a veces lo que dices es, oye, yo lo que voy a hacer es acotar, renuncio, voy a si siempre, cada decisión que tú tomes para atacar una parte del mercado es una renuncia al otro, es decir, Iván durante mucho tiempo han renunciado a gente que les podía contratar online, que seguramente les han acabado tocando eh, por teléfono y a mí si me llama un comercial por teléfono le mando la mierda, es, en, en mi caso concreto, pero ellos se han centrado en la parte del mercado que les hacía caso. Entonces, aquí hay hueco para, para todo. Me interesaría por un lado, Iván, eh, que nos cuentes cómo, cómo nutris de leads a los, eh, cómo es el proceso, ¿no? Cómo de leads a los comerciales ¿Y, y cómo es el proceso y tiempos de venta. Porque me da a mí que en el fondo el proceso de venta que seguís vosotros es casi como llevar el modelo de, que dice Ignacio de, de, de inbound, pero o sea, es casi como replicarlo por teléfono porque vuestra venta es muy rápida también. Sí, es rápida. Bueno, es todo lo rápida que queremos que sea. Al final, eh, también por la ausencia, bueno, ahora ya hay más competidores, ¿no? Pero, pero aún así hay muy pocos, ¿no? Y además, como fuimos de los primeros, es cierto que tenemos, eh, digamos, a nivel tecnológico, somos de los más avanzados. Pero nosotros, básicamente, a nivel, para contarte dónde sacamos los leads, pues nosotros eh, va, vamos a bases de datos, ¿no? Que las podéis buscar en internet, ¿no? De estas similar web, ¿no? Que puedes comprar, que lo que hacen son con arañas, ¿no? Te van sacando... Tú les pides, dame e-commerce, y te dan e-commerce, o dame tal, y te lo dan. Y a partir de ahí tenemos un equipo de personas que lo que hacen es que validan y actualizan cada uno de esos registros. De manera que ahí buscan, primero, si son o no son e-commerce, porque falla bastante, ¿no? El, el, estas herramientas fallan. Entonces, fallan en, en uno de cada tres aproximadamente, en un 30%. Entonces, ellos validan que realmente es un potencial cliente nuestro, buscan un teléfono, buscan un nombre de contacto, un sector, bueno, una serie de datos... Eh, y luego el tamaño, intentamos también que eso es complejo porque Alexa no funciona muy allá, pero bueno, y eso ya se lo pasamos a cada uno de los comerciales de cada uno del, de los países, básicamente ellos llaman, se hace una primera llamada, yo os decía, yo siempre les he dicho, vamos a ver, tú llamas y tú en el fondo llamas y le cuentas lo que, lo que tienes, oye, mira, yo tengo esto y si no le interesa, al siguiente, si es que tenemos el, el océano por delante, quiero decir, si, si, si no muestra un mínimo interés, al siguiente, y si no al siguiente, y si no al siguiente, y al final el objetivo cuál es conseguir a 10, 15 en el mes, hablo de teléfono. Luego otros 10 o 15 que tratan de online, que los tratan en una persona. ¿Y es una venta rápida? Sí, sí es rápida, porque ya una, una vez que se da de alta, la instalación es muy sencilla, hay un periodo de prueba, pero eso ya son temas más técnicos, ¿no? Que el, el, el, el hacer que el producto tenga una fricción lo más, lo más baja posible para que el proceso sea lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, al final, eh, es que, por ejemplo, antes, antes decías, Ignacio, el tema de que no os gusta contratar un comercial porque si no vende le tienes que echar. Pero entiendo que tenéis programadores. Sí, sí. Y si no programan, os los quedáis ahí. O sea, lo que te quiero decir, yo entiendo tu postura, pero que al final eh, es un tema de qué sabemos hacer cada uno. ¿Entiendes lo que quiero decir? En el fondo sí. es eso. O sea, en el fondo es, yo soy comercial de, de, de profesión, por decirlo así. Por lo tanto, eh, para mí no es como lo. Es, yo no sería capaz de montar un departamento de programación, ¿no? es un poco, pero, pero no es como que a veces el comercial. De hecho, en su día creo que el debate vino un poco porque en un comentario que hiciste en, en Twitter, digamos que menospreciabas a los departamentos comerciales. No no no no no no. no. Creo, creo recordar no, y a lo, mejor estoy o sea, su, a lo mejor estoy, No estoy equivocado, ¿no? Y, ahí, y no, ahí fue cuando entramos un poco. Eh, no era el bueno. A ver, no era el foco del hilo, o sea, quiero decir. No, lo que yo decía era que, eh, como un poco la idea que había detrás del hilo era que muchas veces, eh, muchas empresas intentamos paliar ineficiencias con comerciales. Totalmente Ajá. de acuerdo, sí sí, ¿Vale? sí, sí. Era un poco la, la idea general del hilo, es decir... Eh, yo me acuerdo que Javi decía, es que todo son ventas, el diseño son ventas, el marketing son ventas, la programación son ventas, pero bueno, eso también me lo dicen los de Wikis, ¿no? O sea, todo es Wikis, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces yo lo que decía era que en muchos casos tú ves que no vendes y dices, pon un comercial. ¿Sabe? Y a lo mejor no. eh, primero habría que arreglar una serie de cosas antes de poner un comercial. Era un poco como la esta del hilo. Sí, es verdad que luego seguro que tenía algún tuit así un poquillo… No hay que crear polémicos, si no… connotación. Sí, tenía uno que era algo como que sí… ¿Cómo era? Algo de Dama Turra, que sea Javi Le dolió. Sí, algo <ríe> que, Sí, sí, era algo así. Y básicamente ese era, pero yo no, yo no subestimo los equipos comerciales, desde luego, o sea, no, no es una cosa, yo sería un inútil perdido de ahí, o sea, que no tengo capacidad de subestimarlo ¿sabes? Si fuera el mejor comercial del mundo podría juzgar, pero yo no. No. Ahí, ahí, al, al hilo de ineficiencias, fijaos también lo que ha dicho Iván, que, que es que básicamente su producto luego convierte bien. Es decir, ellos llaman por teléfono, pero luego el sí. usuario te, termina el proceso. Por lo tanto, al final, yo creo que ahí es una clave. Iván, si vosotros, si vuestro producto no funcionara como la seda en el onboarding, no, no hiciera la vida, le, al usuario la vida fácil, ¿te compensaría tener una estrategia comercial? Pues haría más llamadas, probablemente. O sea, de verdad es que al final yo me lo llevo a la cifra final de venta. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, nosotros ahora mismo, de prueba a venta, estamos en un 80% de, de venta final, ¿no? Eh, en un 80%. Tú dices, si ese 80% en vez de ser 80% fuera el 40%, pues o les pediría a los, comercieras, a los comerciales que hicieran el doble de llamadas o eh, les pagaría la mitad, ¿entendéis? O sea, que al final es un tema absolutamente numérico, ¿no? De rentabilidad. Claro, pero tiene sus límites. O sea, Al, fi al final, quizás la, la eficiencia de tu producto, la, la conversión que te genera, eh, también te puede modular que, que, que puedas tener unos límites o no, ¿no? Porque si no, llegar a un punto en el que tengo que pagar al, al comercial 100 euros para que me salga rentable la, la venta. Claro, todo canal hay que validarlo, efectivamente. O sea, si, claro. si en este caso Ignacio tiene 50 euros de media, él debería de… Lo, lo digo por, por la diferencia en el, en el ticket medio. ¿Es capaz un comercial de vender, por poner la cifra de 306, a Kuma mira al mes? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya está, sí, si te ya. lo quieres llevar, solo... Cuidado, pero esto es liarte. Montar un departamento comercial tiene su complejidad porque somos personas y no es sencillo. Pero quiero decir, al final, si lo extrapolas a eso y eres muy responsable con eso, que muchas veces en los departamentos comerciales, los, los comerciales somos, digamos, muy de excusas, muy de la base de datos es mala, el producto no funciona, sí. tengo mucha competencia... Pero si realmente no te haces trampas al solitario, ¿no? es decir, y eres muy serio con los números... Y con el trabajo, pues bueno, es una manera de validar bastante rápida. ¿eh? O sea, creo que en tres meses es muy sencillo saber Totalmente. si es factible o no el modelo. Totalmente. Y, y, y a colación como cuando yo digo que todo es ventas, <ríe> me viene fenomenal esta parte también porque eh, cuando yo digo que todo es ventas es que todo tiene que estar del lado del cliente y todo lo que se tiene que hacer es hablando con el cliente. Y tú puedes hacer un producto desde tu punto de vista, por supuesto, pero sin el feedback del cliente, sin las llamadas con el cliente, sin el vendedor que esté preguntando al cliente qué tal, cómo estás, te interesa mi producto, si llamas 10 y 10 te dicen que no, bueno, o 100 y 100 te dicen que no, a lo mejor te estás equivocando de producto. Eh, y entra ahí esa parte de validación. Por eso, para mí todo es ventas de la cercanía del cliente y lo demás es soporte a ventas porque si el vendedor no vende habrá que ayudar al vendedor a que venda más y llamemos vendedor llamemos campaña de marketing llamemos eh, campaña de email o lo que sea todo tiene que ayudar a que, a que la empresa vaya hacia el lado de, del cliente y es el que más cerca está es ventas matizo no esa que también lo hice buscando un poco la polémica como es lógico pero eh, pero por supuesto todo tiene que hacer desde, desde esa base de comunicaciones que si no la empresa no, no se valida no deja de tener sentido ese producto Mira, eh, os voy a contar, nos deja por aquí Javier en los comentarios una, una pregunta, reflexión y, y luego os lanzo pregunta a partir de aquí. Javier nos dice: a que WhatsApp no necesita vendedores, pero Salesforce tiene equipos de preventa, venta y postventa, y es un SaaS. ¿Se puede generalizar o depende de multifactores, tipo de producto, madurez, producto nuevo, complejidad de implantación del producto, compra con varias varias personas, eh, etcétera, etcétera, etcétera? A cada uno de vosotros. Eh, ¿Qué tipo de producto o en qué situación no venderíais como estáis vendiendo ahora mismo? En el caso de Iván, ¿en, ¿en qué situación tú dices, oye, pues mm, estoy seguro que no tiraría con comerciales? Si tienes alguna en, en mente o algún límite. Eh, en el caso de Javi, igual con comerciales. Y en el caso de Ignacio, ¿en qué situación dices, oye, seguro que me focalizaría antes en buscar un, alguien que me ayude a meter una red comercial que, que al revés? Si quieres, empezamos por Ignacio. Yo creo que lo más importante es la primera pregunta es sobre quién necesita comerciales y quién no depende del para mí, lo, la clave es de si necesitas comerciales o no, más que el lifetime value, que obviamente también, es el target. Al final, si yo quiero vender a Enterprise, eh, si mi objetivo principal es vender a Enterprise, voy a necesitar comerciales. O sea, Si yo hiciera un producto que le voy a cobrar 30.000 euros al mes a empresas eh, o al año no, a empresas y voy a tener que hablar con el CEO de la empresa para que me firme los 30.000 euros al año, voy a necesitar un comercial que haga eso. Porque si no, me va a impresionar el cerebro de hablar a mí con la gente. Entonces, claro. Eh, entonces, al final, yo creo que lo, la clave para decidir si quieres un equipo comercial o no es un poco el target, más que, más que otra cosa. Yo, en mi caso, es imposible que vendiera con el modelo que tenemos nosotros. A ver, pues, venderíamos alguno. Obviamente, vendemos, nosotros vendemos, tenemos a primoras, no sé, a, Primor, a, a loterías pues, de costa del estado unos, unos cuantos. Pero al final, no es el, el modelo no está pensado para vender a Enterprise. Vale. Javi. Pues coincido mucho en el target y en el problema que solucionas al target, porque también dentro de ese target si solucionas un problema pequeñito igual puedes llegar o igual hay búsquedas, igual hay, bueno, hay una tendencia dentro de ese sector y te pueden buscar y te pueden contratar de una manera rápida. Pues no sé, es como el ejemplo de Zapier, por ejemplo, ¿no? Que, que a lo mejor sí que se mueve en un entorno, a lo mejor, enterprise, freelance, eh, de cosas, gente que hacemos cosas, ¿no? Y no tiene comerciales y, y yo creo que, que se vende mucho. Eh, bueno, no es un producto de sí. un precio muy elevado, vale. ¿no? coge del que o sea Zapier es como este tipo de producto que entra primero hacia un empleado y ya va sí. subiendo en la empresa sabes que es como otro un poco un modelo un poco diferente sí. ¿sabes? que como que conviertes sí. a tus clientes en, a sí. los empleados en evangelizadores del producto sabes de que sí, se sí, apoya sí, en sí. otro software en realidad también claro en el final claro. se apoya en, en quien tiene otro software Exacto, ¿no? pero sí, pero todos estos de, de ticket muy bajo, Slack y todo este tipo de, de software que son de Enterprise, que son medios B, lo tienen empresas enormes, ¿no? Eh, y no tienen comerciales. Tendrán su pasta en marketing, hacen muchas cosas, eventos y tal y cual, pero comercial, comercial directo no, no tienen, ¿no? Entonces, ¿Y por qué crees sí que, que no tienen comerciales? Porque, Porque no, creo no. que el ticket es, es muy bajo y creo que, que su forma de entrar es, es, como decís vosotros, es entrar poco a poco, entrar con mucho hype y, y no creo que, que las compañías contraten ya sientas cuentas del tirón, ¿no? sino que es un departamento a lo mejor muy pequeñito que tiene una necesidad muy específica y dice voy a contratar mi Slack para hacerme mis cosas y a partir de ahí entra y a partir de ahí se hace ...un poquito más corporativo, ¿no? No sé. Sí, eh. Cuidado, que, que Slack, por ejemplo, ya tiene sí, que desde hace que tiempo y, y al final están Tienen. haciendo mucho más en enterprise que en los pequeños. Porque cuando han llegado sí, a una masa claro. crítica, se han dado cuenta que le llegan... De hecho, creo que la han vendido a IBM. O sea, creo que IBM ahora usa claro. eh, enteros Slack. Claro, Entonces, claro, claro, se han dado cuenta que dice, vale, eh, hemos crecido uh -huh. mucho por esa base de usuarios, por marketing y tal... Pero claro, esas accionistas quieren más crecimiento, han tocado un poco de techo claro. y, y sí, sí. al ir a vender a empresas tardan mucho en vender, pero claro, de repente te venden mil licencias, un solo tío, un solo golpe y eso mm. es un mogollón de dinero al mes o 10.000, diez 10.000 diez claro. o, o lo que sea. Pues casi, sí, sí, sí, Y sí. todos estos que, que crecen con marketing, es verdad que también llega un punto en el que suelen tocar un techo, salvo salvadas excepciones, en el que, mm. que para seguir creciendo a determinados ritmos complementan esa parte de marketing con estrategia comercial. Sí, sí, sí, para vender más licencias más, más gordas, claro, por supuesto, más del tirón, ¿no? Pero para mí es, es, es lo mismo, es target, eh, ticket medio, y esas para mí son las dos combinaciones que yo pensaría para si meter equipo comercial o no y tener muy claro también pues eso pues ya todo no la, la, la propuesta de valor toda la estrategia de marketing y cómo será después todo el onboarding también el, el tiempo de la venta no la velocidad de la venta pues, claro. si se tarda mucho en vender si tarda poco el número de decisores bueno ya entran más más factores no pero sobre todo el tipología de empresa es clave es claro sí. ¿no? iván tú en qué situación si hay alguna yo es que lo dudo en <ríe> qué situación dices oye eh, estoy seguro me tirarían más por marketing pues eh, hablando siempre de SaaS no entiendo Sí, o en B2B, en general en B2B. Bueno, en B2B es lo que yo hacía toda mi vida antes de meterme en la historia esta del SaaS, ¿no? Vendía servicios en concreto y lo vendía como comercial. Eh, pues yo eh, no tendría comerciales solo en el caso en el que no fuera capaz de detectar cuál es mi mercado. Es decir, eh, cuando habláis, hay muchos SaaS para los cuales, por ejemplo, yo entiendo que AkumaMail puede tener un problema a la hora de, de, de detectar el mercado. Es decir, claro, AkumaMail puede ser usado por el 90% de las empresas del mundo, entiendo. Pero, claro, dices, no puedo llamar al 90% de las empresas del mundo. ¿Existe alguna manera de limitar eso al 1% de tal manera que pueda ir...? Claro, porque no, no, tengo, no hay comerciales suficientes para llamar al 90% de las empresas del mundo. Entonces, yo no tendría comerciales en una empresa en la cual no soy capaz de delimitar un nicho de, de target de, de cliente. ¿El resto? Para el resto sí, porque al final, repito, para mí un comercial no vende. La venta es un momento, es una, la venta es un acto. Para mí el comercial comunica. Comunica uh -huh. las bondades del producto. Entonces, se pueden comunicar a través de una web muy bonita, se pueden comunicar a través de un newsletter muy bonito de contenidos o de un comercial que te las cuenta. ¿Vale? O sea, ¿Entendéis por dónde voy? Eh, no. y, y luego, de verdad, el resto lo hacen los números. Bueno, anda que no he visto yo campañas de marketing que, cuestan más, que, el, que el CAC es más alto que el del comercial llamando. Quiero decir, sí, sí. o sea, que, que no, no hay que tener miedo. Y luego es que es lo que te quieras liar, ¿no? Quiero decir, al final sí. es lo que te quieras liar. Al final sabes que comerciales son personas, son si creces, son decenas de personas, y bueno, al final son decisiones que tienes que tomar en, en el tiempo ¿no? de la empresa. Pero me responde sí, tu pues... pregunta. No, y que eso, puedes yo, hacer las dos, eso. que puedes hacer las dos también, ¿no? Ah, pues que tener, y que para mí es el, es el top, el tener las dos. Yo sí que creo que es bueno empezar por la parte comercial, por esa cercanía del cliente, sobre todo cuando estás validando un mensaje, no ya, no ya un producto, sino un mensaje de llegada, un uh -huh. nicho, un, un cómo comunicar, y que todo ese aprendizaje después lo puedes pasar a marketing. Bueno, si trabajamos de manera conjunta, ¿no? Que es lo ideal. Que ya eso a lo mejor da para otro debate también. El que te trabajen muy integrados, marketing y ventas. Entonces, todo el aprendizaje de ventas, durante todo el proceso del cliente y de venta, y de toda la lucha de las objeciones, cómo solucionar los problemas y demás, todo eso sí se puede retroalimentar en marketing. Entonces se potencian los dos, que eso es lo ideal. No llegar y el día uno, venga, consigo una ronda y cuánto lo hemos visto, ¿no? Y, y todo marketing y hacer, te comías tirar el dinero. porque ¿qué se tira? Se tira porque no tienes un mensaje validado. No ya un producto, un mensaje. ¿A quién te quieres dirigir y cómo? Entonces, lo, lo ideal para mí es la combinación de las dos, sin duda. Pero cada uno a su debido tiempo, claro. Vas a acabar montando, Ignacio, un departamento comercial. No creo. <risa> Yo creo. Yo tengo además. un corte de adquisición muy barato. Les va muy bien, les va muy <risa> bien. Vendo muy barato. O sea, compro muy barato. Ay. O sea, compro más caro, pero vender más. <risa> Yo creo que hay un grave problema en todo esto, en el sentido de que la mayoría, lo decíais antes, ¿no? La mayoría de los que montamos productos digitales somos más de corte ingenieril y una de las cosas que nos cuesta mucho es eh, evaluar cosas comerciales. Entonces, voy a aprovechar a que tenemos a Iván aquí. Ah, uno, ¿cómo, ¿cómo montas tú la estrategia de comisiones con los comerciales para motivarles? Es decir, eh, bueno, primero, luego, luego te hago otra, pero creo que es una parte importante, ¿no? El, el cómo estructura, sueldo fijo, variable, cómo, cómo les mides, qué, qué le pides a un comercial y, y sobre todo, de cara, a, eh, explícanoslo a los que somos ingenieros y, y que se nos quede bien en la cabeza, ¿no? Porque la solemos cagar muchísimo cuando hacemos estas cosas. Pero yo ahí creo, por, porque conozco experiencias, ¿no? Y contigo Corte he hablado en alguna ocasión de este tema, es porque, eh, como a mí me engañaría un programador, de verdad, porque creo que, que entre comillas, os dejáis engañar con excusas del comercial. Esto es lo que yo veo siempre. La base de datos es muy mala. Esta es una excusa tipiquísima, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, os lo comentaba antes. Entonces, con respecto a lo que dices, eh, nosotros, 50%, esto es lo ideal, ¿vale? Esto es de libro. 50% fijo, 50% variable. ¿Vale? Esto es, esto es de libro. En nuestro caso no se llega a eso, es un poco más el fijo que el variable, ¿Vale? También depende de la antigüedad del comercial, porque el que lleva ya tiempo, el que lleva ya a partir de un año, a ver si consigue, pero al principio hay un periodo de aprendizaje eh, extenso. Eh, que tengan un variable alto es importante y, y, bueno, es que no sé qué dificultad puede haber en, en, en poner unas comisiones, porque eh, si vendes te pago y si no vendes no te pago. Ah, bueno, y un fijo que no cubra las necesidades las expectativas completas, digamos, a la edad de esa persona. Claro, si tú ha... esto lo he visto mucho también. Contratas un comercial y le pagas 40.000 euros de fijo. vale. Pues es que te... Depende de dónde venga, te va a trabajar todo, porque está encantado. Entonces, si está dos años contigo y le pagas 40.000, luego se irá otra dos años. Yo Eso lo tengo calculado. ¿vale? Son 20 empresas, de dos años en dos años. Y eso es un arte, pero existe ese arte. De dos años en dos años cobrando 40.000, 50.000 euros en cada empresa de fijo, no vendiendo nada, pero dura dos años, aguanta dos años. Entonces, eh, no, pues sueldos de... Yo empecé, empecé... Claro, yo no tenía dinero, no tener dinero está muy bien, porque como no tienes, no tienes que decidir. Yo, nosotros empezábamos pagando 15.000 de fijo, os hablo del año 2013. ¿no? Empecé, cuando empezamos a contratar, 2013-2014. Eh, bueno, y luego ya, pues moverte en torno a los 20-25, depende de la dificultad para encontrar el perfil, de la experiencia que solicites, del eh, como fijo está bien, permitiéndole llegar a 60, 50, ¿no? O sea, permitiéndole luego tener un, un sueldo ya más, pues, un poco mejor, ¿no? Y no siendo, y, y siendo agradecido en toda la parte de comisiones, ¿no? Uh -huh. Es decir, pagar muchas comisiones, porque el SAS uh -huh. no lo permite, porque, coño, está, están pagando los clientes. Sí, ¿Y, y, ¿Y cuánto cosas. es pagar mucha comisión? ¿Cómo les ¿cómo, pagas le tú? Pues eh, nosotros tenemos diferentes, o sea, nosotros como, el comercial nuestro trata todo tipo de cliente. Es decir, el que viene inbound y el outbound, ¿no? Entonces, nosotros, eh, en realidad, lo que más valoramos, por decirlo así, es el trabajo del teléfono. ¿no? Porque, al final, vender a un cliente que se ha dado de alta todo online, luego es más un, un, casi una atención telefónica que una venta, ¿no? Entonces, eh, nosotros, si llega a, unos, a unas cifras de venta telefónica, en las otras ventas hay multiplicadores, ¿Vale? Entonces, si tú vendes de teléfono, imagínate, mil euros, de lo otro ya no cobras por uno, ya cobras por 1,5. Vale. Y si vendes menos de mil euros, ya no cobras por uno, cobras por 0,5. O sea, jugando con multiplicadores, en el fondo es en función de, lo, de, de la intervención que consideres, ¿no? Es, es, es el coste de oportunidad. Si no hubiera existido esa persona, ¿se habría vendido? ¿Sí o no? Pues en uno de teléfono seguro que no, en uno online es posible que sí. ¿No? Entonces, a ver, también os digo que yo esto lo he cambiado tres veces a lo largo de los años, porque la empresa crece y te equivocas, cuidado, ¿eh? o sea, es fácil equivocarse en este. Pero vamos, hay un mogollón de literatura sobre esto, que es, Pero, es, y, es muy estándar. ¿eh? ¿Y le pagas comisión recurrente de lo que ha vendido o una fija del primer mes? Eh, en mi caso, una fija. En mi caso, una fija y las, y las subidas en las cuales, eh, las subidas posteriores. ¿Qué es superior o sea, al ticket que ha vendido o inferior? Como no entiendo qué suplementos. O sea, si ¿sí ha vendido 300 euros este mes, ¿él cobra más de 300 de comisión o menos? Sí, por los multiplicadores, en función de, de qué canales, de, digamos, de dónde venga ese cliente. ¿Vale? En función de dónde venga ese cliente, puede cobrar más o puede cobrar menos. Si todo lo ha vendido de que ha venido de online, puede uh -huh. ser menos. Vale. Depende un poco de. En el fondo es valorar el trabajo de la persona. Vale. En una venta telefónica, por ejemplo, ¿qué te parece razonable? Si un ticket es ticket medio 300 euros al mes por poner algo, eh, en, en hilo lo que decía Ignacio, eh, lo, lo razonable es darle un mes, dos meses, tres meses, porque yo aquí he visto en los SAS, eh, hay mucho juego, ¿no? De gente que hasta dice, hasta doy seis meses de, de, de, lo, que me paga, de lo que me va a pagar esta persona a lo largo del año. ¿Tú, ¿Tú cómo lo planteas? ¿En cuántos meses, por decirlo así, en una venta telefónica que le ha supuesto de esfuerzo? En una venta telefónica, pues puede ser un mes. En una vale. venta telefónica, un mes es suficiente. Es que un producto que le tienes que dar seis meses al comercial para que esté contento, claro. puede, o, po, o poco vende o poco, o poco ticket medio es, ¿no? Quiero decir... Eh... Pues eh, depende, no lo sé, o sea, al final, es que eso depende de cada uno, no, no sé, vale. al final... Bueno, pero nos has dado una, una base muy guay, porque un, un mes puede sonarnos mucho, pero es verdad que si un, uno vuestro pues, tiene que hacer 6-8 ventas al mes, eh, bueno, pues multiplicarlo vuestro ticket medio y dices, oye, ya es una comisión maja. Eh... También depende de donde estés, en Madrid seguramente los salarios son más altos que en otra, no, no lo sé, o sea, quiero decir, no. también depende de donde estés, eh, nosotros lo tenemos todo en Madrid, pero conozco empresas que han ido a contratar o tienen gente que son en Alemania o en otros países y ahí los salarios son diferentes, ¿no? También, y a lo mejor no les, no les puedes pagar lo mismo. A mí me está ocurriendo eso, por ejemplo, cuando vas al mercado americano, que nosotros lo hacemos desde aquí. Pero, claro, es gente que trabaja en horario de tarde, tarde noche. Pues claro, ahí tienes que, las condiciones tienes que ser un poco flexibles, ¿no? No hay, no hay una, no hay una cifra única, por decirlo así. Vale. ¿Y las renovaciones les dais algo o, o ya no se las contabilizáis? ¿Cómo las contabilizáis para comisiones? Es que las renovaciones en nuestro caso son mensuales, ¿no? No hay un periodo de vale. permanencia, por no lo hay. tanto no hay... Vale. que De hecho, a mí todo el tema de anual, yo no sé en vuestro caso, Inace cómo lo hacéis. Si es mensual o anual los contratos. Nosotros hacemos mensual y ofrecemos anual 20% de los Bueno, pues similar a nosotros. Para mí, el que te obliga a una licencia anual, para mí ya es un poco... Todo el tema de SAS... Para mí, ¿eh? Se, se, no, no, no, sé, nosotros, no me gusta. No me gusta. Nosotros como, no como obligamos, concepto. si quieres el descuento, pues ahí lo tienes. Eso es. Y, y al final nos, nos interesa más venderle el anual al nuevo, que tiene más uh -huh. posibilidades de que te agachar que uh -huh. renovar anuales a los que ya tenemos, claro, lo Claro. claro. Vale. Eso es comprensible. Claro, nosotros tenemos un churn de, un char del 1%. O sea, quiero decir que en ese sentido. Ah, claro. Eso, ¿eh? O sea, que por eso te digo que, que es. Sí, sí. 1,4, eh. creo que es. La hora está de puta madre. Eh, Javi, es eh, tu experiencia con estas cosas en vuestros clientes, ¿Cuál, cuál, ¿cómo soléis calcular las comisiones para los comerciales? Y incido en este tema porque yo creo que son los temas donde más leches hay y a la gente le cuesta mogollón. Sí, sí, lo sé, lo sé. <risa> También nos pasa. Pues nosotros como solemos ir al modelo dividido, el que tenemos en la parte de comerciales que captan, el SDR, el 6 Development Representa, que es oh. la persona que solo se dedica a captar. Que se tiene que hacer sus bases de datos, que puede automatizarse sus mensajes, su email frío, su LinkedIn, lo que quiera. Pero se dedica a captar, a captar y a cualificar. Esta persona lo que tiene que hacer es dejar el lead bien calentito. Y, y lo que hace esta persona es pasarle el lead a otro comercial, que es el account executive, que es la persona que cierra. Que suele ser un perfil pues, un poco más de consultor, de estrategia, que conoce bien el mercado y bueno, se dedica a cerrar. La primera persona, eh, su sueldo va en base a, lo, a las reuniones que consiga, o sea, tiene un fijo también, que suele ser bajito, pues a lo mejor 600, 700, 800 euros, más bien bajito, y después va en base a las reuniones que cierre. Normalmente no lo hacemos a, en base a la calidad de las reuniones, porque depende mucho del momento, del sector, del que le toque, si a uno le toca un sector aún más jodido que al otro, bueno... Solo esos piques, ¿no? Lo hacemos más por el número de reuniones, así de manera genérica. Aunque después también se comparan la cantidad de reuniones que cierra uno y que cierra otro. SDR, por ejemplo, pues van a mejorar principalmente. Y después, en base a la cuota que consiga, tú tienes un objetivo y si superas el objetivo más N, cobras un porcentaje mayor. Ese es como lo hacemos. Que suele estar alrededor del 10% más o menos, del salario el 10, 20%, 30%, dependiendo un poquito de la dificultad del sector. Siempre si es un sector un poquito más alto o una, un nivel de empresa, vamos a decir, más cerca de gran empresa o corporate, pues siempre es un poquito más difícil se les paga más, como es vale. lógico. Estaríamos hablando el, más cerca del 30%. ¿Del, del anual o, o del mensual? Sí, del mensual o el anual, sí. Del, o se le cobra un variable al mes o un variable al, al final del año. Eso después también como, como se acuerda pues vale. con ellos. Y después el account, el account también tiene el plus del cierre. Este sí que va en base al, al money que consiga, al cierre, no al, depende del ticket que, que cierre. Porque aquí los proyectos, sobre todo cuando son a partir de tickets de 5.000, 6.000, incluso 30.000 euros o lo que sea, pues cuanto más saque mejor, por supuesto. Entonces, ahí va principalmente casi toda comisión. También tiene un salario fijo pues bastante bajito, que puede ser alrededor de los 1.000, 1.500 euros, es lo que nosotros recomendamos. Y después tener un variable que llegue al, también al 10%, 30%, incluso 30%, también dependiendo del, del ticket que cierre. Y aquí también después, eh, este comercial... Dependiendo de cómo esté el modelo, si tiene una persona de Customer Success que sea la que haga después el onboarding o simplemente esa persona cierra, normalmente lo que recomendamos, sobre todo en España y en Latinoamérica, es que la persona que cierra la venta sea la que después acompaña al cliente. O sea, que sea un gestor de cuentas de verdad. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacen así. Hace el que cierra, después te pasan con otra persona, que es el de Customer Success, es otra persona diferente. Nosotros recomendamos que sea la misma persona, es lo que mejor nos funciona, porque al final es la persona que ha generado la confianza, que ha hecho el cierre, que, bueno, que ha puesto las primeras piedras ¿no? del proyecto y esa es la persona que después se queda con el, con el cliente y también tiene un plus de, de upselling en el caso de que durante el año se venda más en, uh -huh. en este caso dentro del cliente que es un poquito menor el porcentaje recomendamos que sea menor alrededor a lo mejor del 5% o cosas así menor que la primera venta pero que también esté motivado para vender más qué pasa que la, la teoría dice que también va a ser más fácil no vender más dentro del cliente una vez que está sobre todo al principio, que está con esa ilusión ¿no? del nuevo proyecto. Después ya se fastidian las cosas y, y ya pasa lo que pasa. No es broma. Eh, pero la idea es que también tenga ese plus de, de, de seguimiento de conseguirlo, que eso ya va en base al importe final. Vale, guay. Es decir, Bien. tenemos SDR en base a cuotas y, y account en base a, a importes. Vale, me hace SDR en base a cuotas de, de reuniones. ¿Eso no puede generar sí. problemas de, de reuniones que no... Malas, Malas, claro, se analiza, claro, es lo que hay que analizar. Claro, el SDR normalmente hay, hay clientes que van en base a cuotas de un porcentaje por reuniones o incluso un importe fijo por reuniones, como si cueste, fuese un coste por lead al final, ¿no? Eh, tú por lead que generas, pues, pues te pago tanto. Eh, y sí, bueno, su trabajo es generar muchas reuniones, pero tú tienes que marcar las directrices de la cualificación. Es decir, nosotros normalmente ayudamos o definimos tres variables, que es, bueno, seguimos el método MAN, que es MAN, Money, Authority y Need, que tenga dinero, que sea el decisor y que tenga la necesidad o el problema. Entonces, si cumple estas tres variables, la persona a la que estoy hablando, pues es cuando lo paso el account executive, que después dentro de mi compañía estas tres variables MAN, pues tengo que adecuarlas a mi criterio, ¿no? Entonces, si la account recibe un lead que no corresponde a estas, a estas directrices, pues se le da un palo al SDR, <ríe> básicamente. Pero tiene que haber esa coordinación entre los dos, es básico. Es decir, por supuesto tiene que generar mucho. Aquí estamos yendo a un modelo eh, un poco lo que decía Iván. Eh, capto, capto, capto, que tú no quieres al siguiente, que tú no quieres al siguiente. Nada de frustración. Como Nadal cuando falla un golpe. Cero frustración. Al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y es la forma que se tiene de, de conseguir buenas reuniones al final, porque vas un poquito a volumen. Vale. Y tienen que pasar buenas reuniones, claro, vale. a la account. Y por eso tiene que haber esa coordinación. Vale. Le, le voy a preguntar de paso a Ignacio también. Eh, es, es, esta pregunta, pero lleva un poco a, al mundo del, del marketing. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es vuestra clave para hacer un marketing que os genere resultados, que os genere conversiones? Porque otro de los grandes problemas de los SaaS que van a marketing es hacer eh, mucho ruido, pero pocas nueces, ¿no? O sea, el, el hacer mucho sí. contenido, mucha cosa chula y tal, pero que luego eso no genere resultados. ¿Cuál es vuestro enfoque para que eso, el, el marketing que hagáis, os genere ventas? Nosotros, cuanto menos ruido genere, mejor. No, es broma. Eh, al final, nosotros es verdad que no hacemos nada de ruido. No generamos, o sea, no hacemos el informe típico, viral, que lo comparte un montón de gente y luego no trae ni una venta. Eh, sí que nos centramos, bueno, hacemos bastante performance. no gastamos, pues, a lo mejor 12 o 13 mil euros al mes en performance, que tampoco es mucho, pero bueno. Eh, y luego sí que hacemos mucho contenido, pero no buscamos como que sea trendy, digamos, sino que buscamos un poco inundar las búsquedas. Al final, nuestro objetivo es inundar las búsquedas, es contenido de calidad, pero no suele ser contenido viral, ¿no? Eh, es decir, pues, nosotros cogemos email marketing y todas las cosas, pues, Navidad, eh, Black Friday, Halloween, Día del Libro, todos. Y, pues, simplemente inundas. Eh, al final, buscas el contenido que hay creado y lo mejoras. Y luego sí que es verdad que... Trabajamos bastante el tema de Google AdWords. Eh, búsquedas a, a saco directamente, muy optimizado, con mucho cuidado, porque eso se puede comer lo que tú quieras. Eh, trabajamos bastante bien, yo creo, el tema del retargeting. Al final usamos la, principalmente la red de Facebook, también Twitter y, y LinkedIn, y sí que vamos acompañando mucho en el retargeting al customer journey que, que se dice. Y movemos bastante bien el tema del upselling, porque al final, ya una vez que te estamos vendiendo email, pues te ofrecemos los SMS, que es verdad que, que son una pasta. Eh, te ofrecemos pues un servicio un poco más freemium, si lo quieres, que también es, es dinero, etcétera, etcétera. También tenemos la suerte de que si a nuestros clientes les va medianamente bien, pues ellos hacen así por su mismo, porque, claro, bueno, nosotros vendemos por volumen, que eso siempre, siempre es un dinero mes que viene bien. Y, básicamente, yo creo que lo más importante en el marketing es intentar medir. Vale. Y digo intentar porque, la atribución es un problema universal que, que todos lo tenemos y que es imposible porque todo el mundo dice que, que el lead es suyo y que el pago es suyo. Al final Facebook te va a decir que es suyo, por supuesto, Agos también, Analytics te va a decir que no sabe muy bien. Entonces, eso es un, es un problema y hay que tener cuidado. Eh, entonces, pues sí que una cifra que está muy bien tener en cuenta es el coste de adquisición del cliente que al final ahí tienes que meter todo lo que te cuesta de verdad sin hacer trampas, porque también he leído un poco de eso. No me acuerdo si es alguno de vosotros, ¿no? Que decía como, ¿qué metes en coste de adquisición de cliente? Pues tienes que meter todo, ¿sabes? Incluso tipo de uh -huh. en marketing, ¿sabes? Todo lo final que contrates, etcétera Porque si no estás haciendo trampas a ti mismo y estás perdiendo dinero probablemente. Uh -huh. Y al final intentar mantener ese coste de adquisición de cliente eh, lo menos bajo posible para que te sea rentable. Realmente es un poco raro, ¿no? Pero que te puedas gastar lo... O sea, que puedas gastar lo máximo posible mientras sigas siendo rentable. Porque al final va a llegar un momento en el que deje de ser lo que es el famoso agotamiento de los canales. Que sería montar en un departamento comercial. Cuando, cuando estén agotados los canales, montes el departamento comercial. Está bien, eso está bien. No, no, pero sí, sí está, bien, está bien, está bien. Lo digo en la broma, ¿eh? desde el respeto. No, no, sí, sí. O sea, más absoluto. Mira, te, tenemos por el chat a, a un ilustre como es Juan Pablo Tejela de Metricool, que le pregunta directamente a Iván ¿por qué no separar la actividad de los comerciales entre los que aben y, lo, y los que cierran, no? ¿Por qué no seguir el modelo que hice Javi, que es el de Predictable Revenue? Y, sí, lo hicimos. Lo, lo hicimos. Y no. lo hicimos y un poco intoxicados ¿no? con los libros y con la literatura americana en, este, en estos modelos de venta, y creamos un departamento de BDRs, nosotros lo llamamos BDRs. Y, y no nos funcionó. ¿Por qué? Porque el BDR, ¿no? Como tú le más SDR, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero bueno. eh, En nuestro caso, eh, la línea que separa el trabajo del BDR del que al final cierra, por decirlo así, del que abre y cierra, es una línea muy, muy delgada. ¿Y qué ocurría? Que al final el BDR, que tenía un salario menor, tenía un trabajo, no voy a decir más duro, pero más o menos similar, en el fondo quería ser comercial, ¿no? Ya... Entonces, al final, por nuestro tipo de venta, por nuestro proceso de venta, eh, no, nos, no nos funcionó. O sea, al final, eh, porque es algo, porque es sencillo, quiero decir, porque nuestro producto es muy sencillo, yo entiendo. Eh, pero, eh, a ver, por ejemplo, yo cuando... Yo, ¿Sabéis quién sabe mucho de esto? Los que han trabajado en call centers, los que han gestionado call centers, ¿vale? Uh -huh. en, en, en el fondo, un call center... Se maneja con prácticamente las mismas métricas que nos podemos manejar en un departamento comercial como los nuestros, igual con SDR, con Account Manager, lo que queramos, ¿no? O sea, yo te lo intentamos, no nos funcionó por el tipo de venta que hacíamos y al final lo que hicimos fue a los mejores BDRs, los, digamos, los metimos en el departamento comercial, el resto creímos que iban a, a trabajar mejor en otras empresas y, y, y nada, y a partir de ahí pues funcionamos, ¿no? y, pero ¿y por qué nos funcionó? ¿Y por qué? Pues por eso, salí, porque hablaba te... muy rápido. Vosotros cerráis ventas rápido, no tenéis, no necesitáis varias reuniones ¿O... No, no, claro, claro. Que realmente ¿no? vosotros hacéis telemarketing, no hacéis ventas, sí. digamos. ¿no? Bueno, claro. no, bueno, vamos a ver. Mira, <risa> yeah. la, media de, la media de llamadas puede estar en torno a 11. Pero llamadas que, te, que, que puedes hablar con la persona, que no hablas con la persona. Claro. O sea, yeah. podemos, nosotros podemos hablar desde, desde la primera llamada, ¿no? Desde la primera vez que hablas con alguien. Hasta la venta podemos hablar como mucho, me atrevería a decir cinco veces, como mucho, ¿eh? Estoy diciendo. O sea, de, depende de los procesos y tal. Pero bueno, yo creo que esto, vamos a ver, pensadlo, si algo se puede vender online, es evidente que algo se puede vender con tres llamadas. Quiero decir, ¿entendéis sí, sí, lo que quiero decir? El problema es de contenido, del contenido de las llamadas, no tanto de... O sea, lo, lo otro es más complicado. O sea, yo, una cosa que se venda por teléfono... A mí me no todo lo, Yo creo, ¿eh? no todo lo que se vende por teléfono se puede vender online. No, claro, no. Sin embargo, sí claro. creo que mucho de lo que se vende online se puede vender por teléfono, por la, por la dificultad, ¿eh? que a mí me parece infinitamente más difícil el online, ¿eh? cuidado. Es que yo parto de ese dato, que a mí me parece... Claro, pero es que, que a, a mejor lo mejor no es rentable, ¿eh? Claro, pero hay que ver si es rentable también. Claro, sí, sí, siempre vamos a los números es, al final. Ese Es el punto, sí, sí, ese es el punto. Venga, genial. Os, os hago otra pregunta que nos ponían por aquí, que es, es, es más complicadilla porque nos falta contexto seguramente, pero bueno, a ver qué opináis. Eh, nos dice José, oye, una pyme de 5 o 6 empleados, lifetime value de 8 meses a 4 años, eh, carrito 1.200 euros al mes, stock muy limitado. Una vez vendidos los 10 productos disponibles hay que esperar a que se liberen, comercial o marketing digital. Pero luego dice... Que, que son ventas únicas, ¿no? Sí, es un producto, sí. A mí, a mí lo que me raya es lo del lifetime. Es que, en que, lo que no, no ve... entiendan eso. Esa no es la pregunta. Vale, Pyme es, PYM es el Target, vale, el Target es Pyme. PYM, vale, su, vale, perdón, entonces su Target es una pyme de 5 o 6 empleados. Okay. lifetime value de 8 meses a 4 años y carrito 1.200 euros al mes, pero, pero venta única. Sí, no es como entiendo. si tuviera 12 motos sí. ¿no? que la alquila por entre 8 y 12 meses y ya no tiene más motos para alquilar. Eso es, eso es. Entiendo pues, que por ahí va. Pues que compre más motos y que, y que, que <risa> claro, quiero decir. Y que, no y que tiene que función no, tener comerciales pues, porque no van, no tienen que vender, claro. Claro. Yo no que entiendo lo del no de lifetime value. Es decir, sí, el light time value será más. 1.200, porque si solo lo vendes una vez, ¿no? Pu puede ser que lo que dice Iván, que son pues, cosas que puedes comer. o renti, co no. Como renti, creo que con unos anuncios, no es comercial el problema no yo creo ahí aquí el problema es más de la parte de producción no, de operativa o de no vale, no, no, no mira, sé. nos dices un coworking el producto sí. son despachos ah, ah, vale. ah mira está está guay vale. porque estamos aquí haciendo vale. una composición de <risa> lo en, ¿cómo lo veis, yo creo que un coworking se puede vender por, por ambos modelos perfectamente. Eh, hasta porque, que lo llene. Claro, ¿no? claro. Eh, porque hasta hay demanda Es un producto con demanda. Yo creo que en, que en Google encaja muy bien, salvo que, que tengas mucha competencia. Y por, comer, mm. es, por comerciales lo veo quizás hasta más complicado, quizás, ¿no? Claro, porque, ¿cómo encuentras el, el claro, target sí. ahí. ahí? ¿Cómo encontráis claro. el target ahí? Es que es mm. complicado encontrar el target mm. ahí. Y, sobre todo, cuando lo tienes lleno, que hace el comercial? Eso, claro, exacto, bueno, es que no puedes vender bueno, más. De, de, bueno, pero para eso están los contratos temporales de por y servicio, lo quiero sí. decir, que no es que... Sí, sí, no, sí. Que, eh, eso, eso. Bueno, a mí una vez un jefe me dijo, por favor, no vendas más. Mi jefe, éramos una consultora uh -huh. de analítica digital, no teníamos gente uh -huh. para hacer los proyectos. Por favor, no vendas uh -huh. más. tuve un mes sin hacer nada, y digo, pues bueno, nada, genial. no había gente, no había gente, no había manos. Claro, no era un SaaS. Fue ahí cuando empecé a pensar... Esto es válido para SaaS, claro, para productos que no tengan límite, que sean escalables. Es que si no es escalable, no tiene sentido montar estos procesos, no, te, no tienes límite, claro. Es que esa es la ventaja del SaaS. Una, una cosa, en un caso así, este del coworking, tendría sentido, digo a priori, ¿eh? como es una cosa muy limitada, eh, externalizar la venta. Quiero decir, hablas con una empresa que que en la cual le dices, mira, yo tengo estos 12 puestos, me ayudas a vender lo que me cuesta y el tiempo que tarde en tres meses, ¿sabéis lo que quiero decir? Sí, sí. Y, a, y, a, y a los tres meses te has quitado el problema de en medio, porque quizá en marketing online yo lo desconozco, o sea, a lo mejor a través de email marketing precisamente se puede hacer, pero lo que es generación de contenidos es muy largo ¿no? el proceso. ¿no? Para... Al final anuncios en Google, coworking, ciudad y... Claro, no, es una antes. búsqueda muy del momento, sí, sí, sí. no hay no, o sea, lo... no solución. Yo, yo tendría una web, yo tendría una web, contrataría Cumba Mail para hacer muchos envíos de emails. Y pondría un buscador muy bueno. Y seguro que vendes. Y contrataría a Javi. Y contrataría a Javi para que lo ponga todo en orden. Para ponerlo bonito. Eso es, para ponerlo todo bonito. Oye, interesante. Eh, Iván, ya que solo externalizar, eh, y, y yo creo que va a ser de la, la última pregunta, eh, uh -huh. luego hacemos un recap, eh, ¿externalizar es posible? O sea, me refiero, porque eh, yo he escuchado muchas veces esa opción, pero todavía estoy por conocer a alguien que me haya contado cosas bonitas de, de cuando ha externalizado conseguir resultados. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo has probado alguna vez? Lo he probado en varias ocasiones y en ninguna de ellas me ha funcionado. Y yo vengo del sector de call center, es decir, yo estuve yo fui account manager en, en una empresa del mundo de call center. Es decir, que yo conocía un poco los entresijos del sector, eh, los KPI's, todo, y, me, y aún así no me funcionó. Eh, lo cual no quiere decir que no funcione, ¿eh? O sea, ¿entendéis? Al final, en todo, yo creo que es dar con el proveedor adecuado. ¿no? Es como si tú vas con un proveedor bueno, que te trata bien, que, que lo controlas bien... Se puede externalizar. Es difícil, ¿eh? Un departamento comercial externalizarlo. Se puede externalizar, por ejemplo, los SDRs. Exacto. Yo ahí iba yo. Los sí, BDRs hecho, se pueden externalizar. De hecho, nosotros lo hacemos para algún cliente. Claro. No es lo ideal. De hecho, recomendamos que lo hagan internamente, pero hay gente que por, por necesidades no puede o no tiene equipo o no tiene tiempo o lo que sea. Y nosotros le hacemos esa parte de captación y le dejamos el lead colocadito para la reunión y ya vende él. Porque vender es que tienes que saber vender tú internamente tu producto. Alguien... Es difícil que ponga la pasión que tú pones contando lo tuyo. Aunque tengas un guión, aunque tengas un método, ¿no? Como se usan call centers, un script, un... no vas a poder venderlo de la misma manera. A menos que vayas muy a volumen y, y vendas líneas de teléfono. Yo qué sé, que se hace mucho, ¿no? Pero ya no estamos en... Bueno, puede ser B2B también las líneas de teléfono, pero, pero no, es, no es tanto SaaS como, como estamos hablando aquí. Pero nosotros la parte de SDR sí que la hacemos y... Y bueno, aún así creo que lo harían mejor internamente, pero bueno, por lo que sea, lo hacemos nosotros, automatizamos algunas cosas, les dejamos el lead ahí que contesta unas preguntas y ya después ahí se arreglan ellos, ¿no? Y vamos a un CPL, pero lo ideal yo creo que es montar los equipos y tener la máquina de verdad engrasada interna, porque es lo que te va a ayudar a correr, es que, claro. es que sin duda vas a, vas a mejorar muchísimo más rápido. Y no vas a tener también la de dependencia siempre del proveedor externo, porque si dejas de pagar, no vendes nada. Eso pasa con, con Adobo y toda esta cosa, ¿no? O sea, cuánto, sí, sí. por eso la, la, la, la estrategia eh, un poco que decía Nacho, que decía Ignacio, de, de, de tener el contenido deseo SEO que me funcione y demás, es que claro, no dependes tanto de la inversión y al final es el recurrente, ¿no? que también es muy interesante tenerlo. No depender de terceros para todo. Venga, eh, hago última pregunta que han puesto por aquí que es, me parece muy interesante también para, para Iván. Eh, dice Javier, he visto que tienes un backlog en contact center donde los KPIs son la base. ¿Con qué ratios te mueves? ¿Ratio de contactos útiles por cliente barra cierre que tenéis? ¿Es 5? Pregunta si son cinco contactos por, para cerrar un ¿eh? cliente. En, no, no, lo sé, no sé, si refieres, ¿el rato de contactabilidad por cliente cierre que tenéis es 5? O sea, cinco veces que hablamos con el cliente, ese, ese dato no lo tengo medido, pero vamos, ese, ese me atrevería a decir que podría ser. Vale. Podría ser una media. Nosotros, eh, depende del país, la contactabilidad lo que hacemos es medir a cuánta gente llamo y con cuánta gente hablo, con la uh -huh. que quiero hablar. Entonces, una contactabilidad buena está entre el 15 y el 20%, que eso se, da, se puede dar en España, en Italia, en Francia, eh, en, en Alemania, baja un poco entre el 10 y el 15, y si te vas a Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos, hay bajas del 10% y en algún caso del, hay bajas del 5%. O sea, quiero decir, al final es... Y luego, es muy importante, número de llamadas, contacto útil. No, yo me voy más al número de llamadas que exigimos al comercial. Esto es muy importante. Exigir un número de llamadas alto. Es decir, 30 llamadas las hace cualquiera en tres horas. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas medias... De 80, depende del tiempo que lleven, ¿eh? 80, 100 llamadas, 120, ¿no? Ahí, eh, sin que estamos ser... hablando al mes. No, no, al día, al día. Ah, al... hostias. Oh, claro, no, pero si es que os asustáis, <risa> pero, pero que no es, quiero decir, que es, que es el trabajo de la persona, ¿no? Bueno, claro. es, esto en un contact center te piden, eh, fácil, 200 al día de llamadas, hablo, ¿no? Contactos útiles. Mm. No, quiero decir, 250, que hables con No, no, no, no, no, no. O sea, que bajando mucho los, los, el volumen de trabajo con respecto a un contact center, se pueden conseguir muy buenos resultados. Es un poco, es un poco a lo que voy. Vale, para y, la, exigente. Y, ¿y la gente dura? Quiero ¿Eh? ¿La gente ¿La aguanta la gente? el ritmo? Sí, porque les tratamos bien. Quiero decir, al final, un comercial viene a vender. Entonces, al final, mi responsabilidad es darle todas las herramientas y ayudarle a que venda. Nosotros, por ejemplo, si una persona no llega a nuestro mínimo, no prescindimos de ella la intentamos la ayudamos todo lo imposible a veces incluso pero pre preferimos pecar de ahí eh, entonces para que llegue sabes lo que quiero decir entonces si al final no llega no, no llega no sé cómo explicarlo pero pero igual que, que por su propio peso no no no no sí, era como que si la gente dura muchos años en este tipo de trabajo era mi pregunta muchos años lo que no bueno aquí aquí muchos aquí la verdad es que muchos o sea aquí se nos han ido, ahora mismo el equipo es de 20 comerciales y se nos han ido, yo creo que dos, de manera, dos o tres de, en, en ocho años, de manera voluntaria. El resto hemos creído eso que... que... No, entonces, bueno, eh, no, sí, porque hay gente que es comercial de, de, de profesión, ¿eh? O sea, yo ahora mismo hago otras funciones, pero yo tengo un corazón comercial. Quiero decir, un, un... es mi profesión, vamos. Que es divertido hablar con la gente, ingenieros, es divertido hablar. ¡Ja, <risa> Sí, yo no, no yo me lo paso bien. No, no lo <risa> bueno, chicos, quería hacer ya rica Vamos a acabar, que os llevo aquí robando un, un buen rato. Creo que han salido un mogollón de learnings. Muchísimas gracias por eso. Pero Ricap, eh, cada uno de vosotros, eh, vender en un pitch, ¿cómo hay que vender? Empezamos por, por, por Ignacio. O sea, ¿Cuál es tu resumen de, de cómo un SaaS se tiene que enfrentar a la venta? Yo creo que para que un SaaS eh, se venda bien. Lo primero que tiene que estar es eh, obviamente bien testado, etcétera, etcétera, y tener una fricción mínima. Y lo que básicamente lo que yo expresaba un poco es que para conseguir esa fricción mínima es mejor probar con marketing que probar con comercial. Ese o es mi punto de vista. Justo el contrario que va a decir Iván, pero. <risa> no, no, no. Venga, da, eh, Javi, dale tú. Y así si dejamos a Iván para que el, el broche final le iba la a Ignacio. Yo creo que también hay que probar, por supuesto, hay que validar sobre todo los mensajes. Eh, casi todo el mundo empieza desarrollando las aplicaciones. Y creo que se debería de empezar hablando para detectar un problema y después desarrollar la aplicación. Es, esa es mi visión. Pero normalmente lo que nos encontramos, o yo me encuentro desde mi parte de consultores que ya tienen una aplicación desarrollada y quieren empezar a venderla. Y lo que creo que hay que intentar validar esos mensajes y detectar, aunque tu aplicación resuelva 5, 6, 10 problemas, detectar cuál es el, el principal problema que resuelven los clientes. Y eso lo hacen los comerciales o incluso los propios CEOs intentando validar ese mensaje y ese problema y después a partir de ahí hablar, a, a armar las diferentes máquinas, tanto la parte comercial como la parte de marketing, inbound, y, y la parte de Pace incluso, ¿no? Pero yo siempre me baso en el que lo más importante es el mensaje, la diferenciación, el posicionamiento, a dónde quiero dirigir, cómo. El pricing, bueno, toda esa parte, ¿no? Pero sin duda el, el hablar para detectar tu nicho, tu, tu, tu espacio, tu hueco. Esa es la idea. Hola, Iván. Bueno, yo, evidentemente, el, el, o sea, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que mejor sepa hacer. O sea, esto es fundamental porque eh, yo no creo que. A ver, es que yo no creo que sea mejor un tipo de venta que la otra si los números son buenos en ambas. O. o es decir, no hay que ser un, un muy radical. Cuidado, porque esto es una empresa ¿eh? y venimos aquí a, o al menos, no. Yo lo que quiero es vender lo máximo posible, porque tiene que durar la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que cuando empiezas algo, yo creo, pero es mi experiencia, que es mucho más fácil levantar el teléfono y hablar con alguien, no, un poco en la línea de lo que dice Javi que eh, invertir. Yo siempre he tenido en la cabeza que el marketing online es una cosa a medio y largo plazo. De hecho, así te lo venden, los del marketing online. Es una cosa a medio y largo plazo. Tú aquí gástate 10.000 euros al mes en SEM o en SAE o tal y lo verás dentro de un año. Entonces, que, que, que luego Jurens eh, me ha demostrado que no, ¿eh? que se puede hacer un marketing, digamos, táctico en el corto plazo, pero cuando tú desconoces ese mundo, quiero decir, al final, pues ¿dónde te vas? Pues al teléfono. Entonces yo, de verdad, que cada uno haga lo que mejor sepa hacer. Y si no sabe hacer nada, pues eh, que lo busque. Muy buen, o sea, muy buen learning, muy buen learning. Pues nada, chicos, eh, yo estoy de acuerdo con, con todos vosotros. Hay espacio para todos y lo hemos visto hoy. En el fondo las posturas no están no están tan separadas. Es un tema, como, como dice Iván, de muchas veces de background y, y, y de capacidades. Eh, aquí hay espacio para todos. Lo que está claro es que los modelos pueden convivir, que también lo hemos visto ¿no? y, y tiene sentido. Así que nada, aquí que cada uno saca aprendizaje, y si sea como sea, ponerse a vender por el canal que sea, pero hay que vender, que yo creo que es el gran aprendizaje para muchos productos digitales, que, que chicos, que, que sin dinero pues no se va, ¿no? el dinero de la ronda se acaba siempre en algún momento. Eh, Iván, Javier, eh, Ignacio, muchísimas gracias por, por compartir este ratito con nosotros, por dejar todos los aprendizajes, así que nada, infinita gracias. Gracias, gracias a un placer, un placer, cuidaos, gracias. No, buen verano.